Hoy estreno una nueva sección. En Quienes hablaré de personajes específicos, de cómo son, los videojuegos en los que aparecen, su repercusión, etc. Y no hay mejor personaje para empezar que Super Mario. ¡It's me, Mario! Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos al canal que muere con el primer Boomba. Hoy vamos a conocer un poco mejor a Mario, la mascota de Nintendo, el icono de los videojuegos. Todo el mundo lo conoce, pero... ¿hasta qué punto? Vamos a comprobarlo. ¡Dentro vídeo! Quizás muchos ya lo sepáis, pero Mario no debutó en Super Mario Bros. Ni siquiera en Mario Bros. Mario debutó al mismo tiempo que Donkey Kong en el juego homónimo de 1981. ...que se vio originalmente en arcade y posteriormente y debido a su popularidad... ...en otras muchas como NES, Intellivision, las Atari 2600 y 7200, Amstrad CPC y Commodore 64. Aunque la historia no iba a ser así. En un principio el juego iba a ser protagonizado por Popeye. Sin embargo, Nintendo perdió los derechos del personaje por lo que tuvieron que rehacerlo. Poniendo a personajes propios... Sustituyendo a Popeye por Mario, aunque aquí era conocido solo como Jumpman Olivia pasó a ser Pauline y Brutus fue sustituido por Donkey Kong ¿Os imagináis lo distinto que hubiera sido el sector de los videojuegos si Donkey Kong hubiera sido finalmente un juego de Popeye? Quizás el sector no tendría tanta popularidad como tiene hoy en día En Donkey Kong teníamos que guiar a Jumpman a través de varios andamios para rescatar a Pauline de las manos de Donkey Kong. Los andamios estaban obviamente llenos de peligros como llamas o barriles lanzados por el propio simio. Además, si Mario caía desde una alta distancia, perdería una vida. El juego tuvo tanta popularidad que decidieron usar al protagonista en otros dos juegos, Breaking Crew y Mario Bros. Mario Bros. se estrenó en 1983 para Máquinas Arcade. Aquí, Mario, ya bautizado así, se dedica a la fontanería y tendrá que desinfestar las alcantarillas de Brooklyn de todo tipo de monstruos y amenazas. Este fue el juego que sentó las bases para los juegos que conocemos hoy en día. Por cierto, fue aquí donde debutó Luigi. Por otro lado, Breaking Crew, literalmente equipo de demolición, fue un juego lanzado para la NES en el año 1985. En él, Mario debe destruir edificios en ruinas con un pesado martillo, que, para cambiar un poco las cosas, le impide saltar. En su camino a través de los 100 niveles del juego, tendrá que evitar peligros que intentarán evitar su cometido. Varios meses más tarde, Nintendo lanzó Super Mario Bros, donde Mario se desplazaba de izquierda a derecha en un plataformas para salvar a la princesa Peach de las garras de Bowser, y lo que viene después ya lo sabemos. Fue un éxito rotundo y poco después ya hubo planes de secuelas. Y así fue. Super Mario Bros. 2 o de los Levels, según la región Super Mario Land, Super Mario Bros. 3, Super Mario World donde debutó Yoshi y Super Mario Land 2 y a partir de aquí con la aparición de la Nintendo 64 y de los polígonos Mario dio el salto al 3D en Super Mario 64 en 1996 y que siguió con Super Mario Sunshine para Gamecube en 2002 Super Mario 64 DS en 2004 Super Mario Galaxy para Wii en 2007, su secuela en 2010, Super Mario 3D Land en 2011, 3D World en 2013 y el reciente Super Mario Odyssey para Switch. Sin embargo, eso no quiere decir que Nintendo se olvidará del plataforma más clásico en 2D. En el año 2006 Nintendo lanzó New Super Mario Bros para DS que recuperaba la esencia del Mario original, pero con alguna novedad, algún retoque. Desde entonces la saga New ha ido creciendo poco a poco y se han lanzado una nueva entrega en todas las plataformas que han salido. A excepción, de momento, de Switch. Además están Super Mario Maker y Super Mario Run. Y a todos estos juegos principales hay que añadir los spin-offs. Deportivos, party games, RPGs, estrategia... No hay género que no haya tocado el fontanero. Pero vamos ahora al tema principal del vídeo, y es que aún no he hablado de Mario en sí, sobra decir que Mario es el protagonista de prácticamente todos los juegos en los que aparece, a excepción quizás de los Luigi's Mansion y de los juegos de Yoshi, aunque incluso en estos la trama gira en torno a él, en Luigi's Mansion Luigi tiene que rescatar a su hermano, la verdad es que no sé en la secuela si, si aparece o si se le tienen que rescatar también, no lo sé, y bueno, en los juegos de Yoshi, Mario es un bebé, y, y Yoshi tiene que... que bueno, lo, lo lleva en su espalda. Mario es una persona amable y valiente, que actúa de héroe de reino Champiñón. Siempre antepone las necesidades de los demás a la suya propia. Por eso mismo siempre rescata a la princesa Peach de las manos de Bowser. Por eso y porque está enamorado de ella, cosa que siempre se ha pensado y se confirma en Super Mario Odyssey. También se confirma que Mario está más en la zone que Milhouse. ¡Estaba mirando a Nelson! ¡A Isa le gusta Nelson! ¡Eso es mentira! ¡A Milhouse le gusta a Isa! ¡Eso es mentira! ¡A Yanni le gusta Milhouse! ¡Eso es mentira! ¡A, le gusta, a le gusta Milhouse! ¡A nadie le gusta Milhouse! Su principal poder es saltar sobre los enemigos para derrotarlos, pero a lo largo de todas sus aventuras ha obtenido mil power-ups. Las clásicas son el super champiñón, la flor de fuego que le permite disparar olas de fuego y la superestrella que le hace invulnerable varios segundos. Pero con el tiempo se sumaron la super hoja, el traje de tanuki, la pluma, la flor de hielo, la flor boomerang, entre otras muchas que proporcionan diferentes habilidades. Pero Mario no solo ha aparecido en sus sagas, el fontanero es toda una estrella y eso le ha abierto las puertas a otros muchos títulos. Además de su aparición en la saga Super Smash Bros, Mario ha tenido muchos cambios en otras sagas. La lista es muy larga, así que voy a comentar unos pocos. La foto de Mario se puede ver en varias casas de The Legend of Zelda: A Link to the Past y en el castillo de Hyrule en Ocarina of Time. Una de las máscaras que vende el vendedor de máscaras en el Majora's Mask es la cara de Mario. Cambiando de saga, en la lucha contra el Rey de Dedede en Kirby Superstar ...aparece entre el público. La cara de Mario también aparece en Marvel Zone de Sonic the Hedgehog. Una figura del fontanero se puede ver en Metal Gear Solid de Twin Snakes para GameCube. Si Snake le dispara, se escuchará el sonido de One-Up. Mario es el juez de tenis y el árbitro de Punch-Out. Aparece como personaje en las versiones de Nintendo de Minecraft y Scraven Outs Unlimited. Y estos son algunos ejemplos, evidentemente hay muchos más, y estos son los relativos solamente al personaje. En cuanto a la saga, evidentemente hay mil y una. Y no cabe duda de que Mario es el rey de los videojuegos, pocos personajes hay tan reconocibles. Tanto es así que en una encuesta de popularidad que se llevó a cabo hace unos años, quedó por delante de caras tan conocidas como Mickey Mouse o Batman. Como ya he dicho antes, prácticamente todo el mundo conoce a Mario y esto tiene sus repercusiones. Hay merchandising de todo tipo, desde figuras hasta huchas, pasando por relojes, camisetas, gorras, disfraces, accesorios, mangas, cereales e incluso peluches de Pikachu. Ha protagonizado varias series y una película de la que mejor no vamos a hablar mucho. Nintendo abrirá una serie de parques de atracciones donde la principal estrella es evidentemente Mario y la mitad o más de las atracciones consisten en su saga. Tiene su propia calle en Zaragoza, eventos alrededor del mundo e incluso será uno de los embajadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto a otros personajes como Toraimon, Goku, shin o Pikachu. Y cualquiera puede pensar que a estas alturas a Mario ya no le queda nada que hacer. No tiene terreno nuevo que explorar y quizás tengan razón, pero a Mario aún le quedan muchos muchísimos años saltando, protagonizando nuevos juegos y haciendo disfrutar a todo el mundo. Y mientras así sea, yo encantado. En conclusión, Mario es un icono de los videojuegos y un icono en general. Es historia viva o animada más bien, y es uno de los personajes con los que me adentré en este mundo, por lo que evidentemente le tengo mucho cariño a él y a su saga. Claro es aquel que no haya jugado nunca a uno de sus juegos y tras varias generaciones eso es algo que pocas sagas pueden presumir. Y de momento eso ha sido todo. Aseguraos de seguirme en las redes sociales, agradecería mucho un like, que os suscribierais, activarais la campanita y lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Mañana tendréis en el canal las noticias de la semana, así que nos vemos mañana.